Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les traigo noticias de Down Truth en tu vida o Truth Investing. Este y esto es referente a los retiros. Yo personalmente realicé un retiro a finales de mayo y aún no me ha llegado el capital. Y sé que muchas personas también, aunque en las redes sociales dicen y aseguran que ya han recibido su capital. Este les voy a leer este mensajito que salió en las redes sociales que dice: Buenas tardes a todos. Hemos tenido un fallo en la tramitación de los pagos, algunos se quedaron sin recibir, pero estamos ultimando los trabajos para completar el proceso de los que no han recibido. A algunos el sistema no les reconoció la dirección de los clientes, pero estamos trabajando para terminar. Gracias a todos por su atención y comprensión, Claudia Barbosa. Por otro lado, se supone que todo esto del mantenimiento es porque se agregó un nuevo botón de retiro para las personas de compensación. Y sí, es verdad, aparece hace unos días, pero eh, de momento no funciona. Es decir, me he metido con varias personas de mi equipo que están cobrando compensación y el dinero que se les ha liberado aparece simplemente en disponible, en la casilla normal, y cuando tú te metes a financiero, retirar saldo, pero no pueden sacar. Y si se meten a financiero, retirar saldo de compensación, ni siquiera les aparece del lado izquierdo lo que dice de saldo disponible. Y evidentemente, pues tampoco les permiten sacar dinero. Así que bueno, eh, supongo que habrá que esperar. E intenté el día de ayer a otra persona de mi equipo, se le liberó el dinero, pasaban 30 días. Por lo cual, dije, a lo mejor, eh, como esta persona ya lo tenía antes, quizá por ese motivo, pues no le aparece en esa casilla ¿no? de retiro de compensación. Pero a esta persona se le liberó y pasó exactamente lo mismo. Por lo cual, supongo que habrá que esperar, pero de momento, y en mi equipo, y lo que yo he visto, no permite retiros y tampoco están llegando los retiros. Lo cual, pues, es una pena porque nuevamente no hay noticias directas del corporativo y todo pues es un poco lo que se dice por las redes sociales, los que muchos publican, pero sin que sea oficial, así que Tendremos que seguir esperando, no queda otra opción, ya sabes, suscríbete para que no te pierdas ninguna noticia y aunque estoy al día de todo lo que pasa, pues la verdad es que no quise publicarlo antes porque estaba dando error y quería contrastar lo que iba a decir que supuestamente iba a ser bien y por ese motivo, pues hay veces que me tardo uno o dos días en publicar las cosas después de que salgan, pero es porque como no están operativas, pues... Me parece un poco jugar con los sentimientos, decir, han puesto un nuevo botón, se puede retirar, según dicen por ahí, y que luego realmente no hace así, aunque les comento, muchos dicen y aseguran que se puede. Yo no lo he visto, ni en mi equipo se puede lograr, así que bueno, estaré al pendiente y en cuanto podamos retirar dinero o yo reciba el dinero que he retirado, os lo comento, que tengan un maravilloso día y muchos besitos, hasta luego.